Y ¿Qué dice la muchachada? Comenzamos diciembre y ya está aquí la última versión de tu WhatsApp Plus estilo iPhone, la versión 9.46, que acaba de salir hace poquito, para que tu WhatsApp de Android se vea igual a uno de iPhone, solamente vas a ejecutar el instalador y ya lo tienes, con la apariencia de un iPhone. Pero antes te recuerdo que te pases por mis otras redes sociales, como TikTok, Quai y Short de YouTube, donde te explicaré con detalles algunos trucazos de tus redes sociales favoritas. Y lo primero que vamos a hacer es entrar a Google. Ah, pero antes que me olvide, en el video que subí ayer y en algunos comentarios de TikTok, me estuvieron preguntando cómo colocar estos fondos animados. Mañana les traigo el tutorial para eso, sí o sí, así que estén atentos. Y bien...